Macay Louis I'm trapping Luis, Luis. Yeah. Uh. Yeah, yeah. Y me morí Ya nada me hace feliz No, foca todas mis memorias. Se me olvidó el sentir Solo hay frío al buscar dentro de mí Y me morí. Ya nada me hace feliz No, foca a mis memorias. Se me olvidó el sentir, solo hay frío al buscar dentro de mí. Memoria, ya nada me hace feliz. Oh, Ocato a mis memories. Se me olvidó el sentir, solo hay frío al buscar dentro de mí. Y atreví, luché, luché contra mi existir. Pero hoy ya me rendí. No puedo seguir así. No, no. Mis ojos no expresan lo mismo Muchos cambios soy muy distinto No estoy adaptado a mí mismo Mi espejo refleja el abismo Todos avanzan Yo me quedo aquí mirando la balanza Pierdo, gano, lucho, dejo, nada pasa El reloj sonríe y eso me devasta Y es por eso que siento que Me morí Feliz. Ya nada me hace no, feliz, toca to a mis memorias. Se, se me olvidó el sentir, solo hay frío al buscar dentro de mi memoria. Me ya, ya nada me hace feliz, toca no, to a mis memorias sentir solo hay frío al buscar dentro de mí la nostalgia es mi veneno no deja morir mis penas la arrogancia que expresaba me protegía en la guerra pero ahora ya no hay nada me rendí no hay más problemas de talento queda nada solo un tonto y su tristeza me morí y siento que eso es así porque me acabé a mí mismo intentando ser feliz me alejé de todo el mundo pero paz no conseguí yo porté el arma homicida y me dejé tirado aquí uh uh Siento que eso es así, porque me acabé a mí mismo, intentando ser feliz. Me alejé de todo el mundo, pero paz no conseguí. Yo porté el arma homicida y me dejé tirado aquí. Y me morí, ya nada me hace feliz. toca oh. a mis memorias, se me olvidó el sentir. Solo hay frío al buscar dentro de mí. me morí, ya nada me hace feliz. me morí, ya nada me hace feliz. Sol y frío al buscar dentro de mí.